Alba Gentile invita a un recorrido minucioso de mujeres poderosas. Sus creaciones están conformadas por muchas piezas dentro de otras. A primera vista, se sintetizan en mandalas, es decir, círculos. Algo que rodea el centro, el origen del universo y más. El origen de partículas que conforman el todo. Cada mujer poderosa tiene carácter especial. Así polifacética, patriótica, cíclica y verde vida reivindican todas sus cualidades. Alba Gentile busca restablecer una línea de respeto entre géneros y la libertad de elecciones. Son también mujeres poderosas la Anunciación de María y Maternoster. Quizás la más poderosa de estas mujeres es una obra inclusiva que invita a integrarnos participando todos de un recorrido táctil y auditivo. El hecho más inclusivo de toda la exposición. Alba Gentile es una artista digital, autodidacta. Nacido en San Telmo en mayo de 1971. Actualmente vive y trabaja en Potrero de los Funes. Desde 2006, trabaja en su emprendimiento textil bajo la denominación Azul Bombay y Alba Gentile. Expuso en Centro Cultural Borges, en Galerías de Buenos Aires, en casa de la provincia de Santa Cruz. Fue elegido como uno de los artistas contemporáneos en Ópera Prima, por el Ministerio de Cultura de la Nación, exponiendo en Casa Nacional del Bicentenario. Realizó exposiciones para ciegos y personas con disminución visual. Su trabajo sigue una línea colectiva e inclusiva. Mater Noster es una obra digital presentada en bastidor sobre canvas, en relieve con lentejuelas y piedras de colores. Mide un metro de ancho por 70 centímetros de alto, sobre fondo blanco. La Maternoster se presenta como un rostro central único, ocupando la totalidad del espacio. El rostro de la Maternoster está compuesto por infinitos mandalas. Todo es mandalas. Los ojos romboidales, intensos, rojizos, grises. Azules, pupilas fucsias, párpados inferiores y superiores, rojos, anaranjados, se funden hacia las cejas. Sobre las cejas con la forma de un aspa como de hélice de ventilador o corbatas invertidas negras, plenas de mandalas. Allí priman una sucesión de cuadrados pequeños, Unidos a otros un poco más grandes, celestes, turquesas, anaranjados, rosados, negros. Hacia abajo, una nariz en forma de aspa o corbata de fondo negro. Más mandalas diminutos e infinitos. De los lagrimales de la maternoster brotan ramilletes de pequeños mandalas celestes. La boca no está en perfecta simetría con la nariz, como la nariz no está en perfecta simetría con los ojos. La boca es delicada, la comisura de los labios se eleva hacia los lados, tal vez sonríe tímidamente. Los mandalas de los labios dejan de serlo, se encuentran segmentados en líneas mandaleadas, amarillas, rosas, rojos. De lo que pueden ser sus orejas, unos mandalas rojos y celestes, se desprenden aretes rectangulares, alargados, compuestos por una sucesión de cuadrados, en cuadrados verdes, celestes, rosas y amarillos. En la mejilla derecha del rostro de la Mater Noster, a la izquierda del cuadro, un aspa imperfecto negro rompe con la totalidad mandalera. En el extremo izquierdo del aspa, un mandala verde, azul y marrón con centro naranja. En la otra mejilla, a la derecha del cuadro, un abanico semicerrado con mandalas, flores y rombos. Dos mandalas a modo de lunares, uno sobre la comisura del labio superior y el otro, rojo y negro, preciso, por debajo de la línea media de la boca. En el extremo derecho de la Maternoster, en letra cursiva negra, sobre fondo blanco, las palabras Alba Gentile. La letra I, en relieve, como en todas sus obras, tiene una piedra azul. Aquí termina esta audiodescripción locutada y producida por Marcia González. Deseamos que haya disfrutado de esta experiencia grabada en el Centro Cultural José Lavía Dirección de Cultura, Municipio de San Luis.